Eh, son las 19 y 22 minutos. Eh, nosotros con Paula, eh, la verdad, no teníamos nada preparado. Eh, eh, lo vamos a improvisar. Yo tengo acá esto. Eh, que Seguramente es, vos no sabés de qué se trata, ¿no? Mi machete. Eh, Son 20 hojas, dijo nada no, no, más eh, No Marce, pero es que ya... Te las palabras ]ido. claves no, no, Entonces no otros, ¿no? eh, Yo lo que te iba a proponer Paula Es que lo dejáramos para otro encuentro eh, No para el próximo sábado Porque el próximo sábado tocan lo, eh, las casas de agua eh, y nada, como ya se habló de la casa, de la luna en casa 7 en los signos, y eh, vamos a repetir, eh, directamente que le diéramos el lugar a Valeria. Eh, ¿Qué te parece, Paula? ¿Estás de acuerdo? Félix. Bien. Hola. <ríe> Hola, Vale. Eh, Paula está aterrada. <ríe> No, yo dije, no, me tocó, ahora quién sabe hacer qué, no, por favor. El experimento. No. Igual si, si, si Vale llega a ser rápido y termina antes de las ocho, los minutos Ay, que corta? queden, eh, lo hacemos con vos. Eh, no, <ríe> si vale. no, lo dejamos Valeria, con por favor, demórate, Valeria, por favor. <ríe> Bien. No es difícil. Eh, y de última estamos aprendiendo. <risa> bueno, eh, yo lo único que pido, por favor, es que me disculpen si se me corta el internet porque estoy así que va, viene, va, viene, no sé qué pasa. Bueno, esperemos vale. que no, que no se corte. Eh, ¿Sí, vamos a hacer una cosa. Eh, sí. Hace los eh, cuatro primeros signos. Eh, Aries, Leo, eh. Aries Leo, eh, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, y, y haces una pausa, ¿sí? Eh, y lo hacemos así en tres partes. Eh, lo que te voy a pedir, Tony, es si podés cerrar tu micrófono y a todos que cierran su micrófono, así eh, los ruidos de la silla, de los movimientos, no nos eh, no se superponen. Bueno, somos todo idos, Valeria. Bueno. Empiezo. Bueno, la luna en casa 11 en los 12 signos. La luna, según el elemento del signo que ocupe, representará una sintonía con el pasado, demostrando una manera de comportarse con un tipo de sentimiento de acuerdo a las experiencias relacionadas con el elemento que ocupe esa luna. De acuerdo a, esa, a ese lugar que ocupa la luna, el individuo se puede sentir a gusto o no. Y también eh, será la manera de reaccionar del individuo, de acuerdo al lugar que ocupa, esa energía. Bueno, eh, la luna, según el signo que ocupe, nos muestra entonces cómo reaccionamos según nuestra predisposición subconsciente. En Aries reacciona con agresividad, impaciencia, vigor directa, competitivamente. Su espíritu combativo puede dificultar el logro de la seguridad. Da una mente independiente, persona ambiciosa y agresiva, eh, con coraje, con intrepidez. Eh, pero, digamos, esa, ese objetivo eh, suelen ser vencidos. Y si, él, y si fracasan, lo intentan otra vez. Son personas que persisten y les, esa característica le llega, eh, le ayuda para sobresalir en puestos sobresalientes, salvo que la luna esté afligida. Entonces, en ese caso, pueden cambiar de ocupación constantemente. ¿Está entendido? Ahora paso a Tauro. En Tauro reacciona despacio, mantiene estabilidad, aplomo. Eh, fluye con las sensaciones físicas, conservando el tacto. Mantienen hábitos de conducta durante mucho tiempo. Su yo interior es lento, esterco y perezoso. Eh, perdón, eh, perdón, perdón, vale. Estoy equivocada. Te hago, te hago una consulta. Vos ¿Sí? estás hablando de la luna en los signos ¿O la luna en casa 7 en los no, signos? estoy hablando de la luna, cómo se comportan los signos. No, eh, eso no, porque si no, o sea, estamos repasando todo, todo, todo, todo completo. O sea, directamente vamos al punto, ¿sí? De la luna en casa 7 en Aries. No, en casa 7 a mí no me tocaba, casa 11. En casa 11, perdón, perdón, me equivoqué. <ríe> casa 11 en Aries, ¿sí? Ah, bueno. Entonces. Sí. Eh... Ah, bueno. ¿Sí? La luna en las casas. Pero yo en las casas hice así, por ejemplo. En las casas angulares 1, 4, 7 y 10 está asociada con la actividad del individuo. Pero no, acción. no, no. Para, para, Marcan... para. Vale. vale para. Nada más que en la 11. Luna en bueno. casa 11. ¿Qué significa luna en casa 11? Sí. Bueno, es una casa sucedente está asociada con los deseos individuales, la seguridad. Aquí Bien. se ven los resultados de nuestros actos y de la fuerza, el empeño que hemos puesto. Revela cómo nos manejaremos y cómo utilizaremos los recursos materiales. La Casa 11 está vinculada con las amistades, con la Casa de los Amigos del Futuro y con los niños que no son de la familia. Las actividades que tengan que ver con lograr beneficios para el grupo y sobre todo eh, la parte política puede influir acá en, este, en esta casa. Intereses humanitarios, eh, rebeldía social, deseos, proyectos, planes, esperanzas, contactos profesionales, sindicatos, bueno, partidos políticos, como ya dije, comunas, grupos de trabajo, cambios revolucionarios. Es la casa de los hijos adoptivos y de los hijastros. En este sector del horóscopo se estudia para juzgar el grado de sociabilidad, su necesidad de intercambiar opiniones y mantener afectos sinceros y espontáneos, fuera de los intereses afectivos o sexuales. O sea, es solamente en la casa de la amistad. Eh, da una capacidad de hacer amigos. O sea, esta luna nos va a mostrar qué capacidad tiene el individuo de hacer amigos. Bien, entonces. Y la actitud hacia punto. eso y lo que podemos dar. Entonces, punto. Paremos ahí tomemos eso, tomemos eso, como, sí. referencia, ¿vale? tomemos eso ¿Sí? como referencia vale y, a, uh -huh. y hagamos este ejercicio, hagamos este ejercicio. Eh, entonces si entonces, la luna en es, casa 11 es la, la capacidad que no. tiene el individuo uh -huh. de hacer amigos sí. ¿sí? de qué forma se va a manifestar esa capacidad uh -huh. Si sí, esa casa 11 y esa luna están en Aries. Ah, bueno, Aries, voy a analizar. Aries es un signo de fuego y la luna es un signo de agua. No se llevan bien esos dos elementos. Y Aries es agresivo, impulsivo, entonces se va a manifestar de esa manera. Entonces, en la casa de la amistad... ¿De qué manera? Ah, y también puede ser que busquen amigos que influyan, en el, que influyan en el deporte. Bien, perfecto. Perfecto lo, lo que acabas de decir, ¿sí? Eh, no, no, no seguiste el razonamiento que yo estaba marcándote, pero... Pero no puedo... solamente en la luna, en la también. Bueno, pero estamos ah. hablando de la luna, ¿sí? Gracias. No nos vayamos por las ramas. Entonces, luna... Haceme, un resumen de luna en casa 11 en Aries. Y bueno, es, y, eh, Aries es un signo eh, de fuego sí. impulsivo, donde tiene que ver todo lo que sean las todo lo marcial, todo lo que, que, lo que o sea, la, las actividades que corresponden a la parte militar, Eh, van a buscar amigos que correspondan, que sea se afín al signo de Aries. Bien. Y corregime, profe, porque yo estoy acá para aprender. Sí, sí, Agregarle sí. Mirá, sí. que... eh, Mira, yo tengo cuatro sí. palabras claves para la Luna en Aries. ¿Sí? Sí. Independientes, impulsivas, espontáneas y apasionadas. ¿Cómo van? Uh -huh. Te pregunto. Y me contestas así, sencillito. ¿Cómo sería una persona que tiene esa luna en Aries en casa 11 para eh, relacionarse con sus amistades? Impulsiva. Sí apasionada, muy de eh, esas personas que por momentos están muy muy muy pegadas a sus amigos están Ah, puede ser verborrágica y, verborrágica y, y por... Verborrágica. Momento, no necesariamente ¿sí? no, verborrágica no necesariamente uh -huh. pero sí que están muy pegadas a sus amigos, muy muy amigotes ¿sí? y de golpe se separan ¿sí? ¿sí? Porque eso sí. es lo que las hace impulsivas. Sí. Eh, aparte, son de este tipo de amistades, eh, o sea, buscan amistades porque, como son espontáneos, son eh, independientes, buscan amistades sí. que, eh, por ejemplo, los llamen de golpe y le digan, che, eh, te paso a buscar y nos vamos a tal lado. ¿Sí? O sea, nada de estar proyectando de que ah, no me tenés que mandar invitación, ¿sí? O sea necesita de la espontaneidad bien <ríe> tengo cuatro palabras cinco perdón palabras claves para la luna en tauro afectuosas posesivas comprometidas estables y fieles ¿Sí? si tiene luna en, en tauro mm. en casa 11 esta persona cómo buscará sus amistades ¿O qué tipo de amistades busca? Ah, va a ser posesivo porque la tierra ya y va a ser posesivo de su amigo y celoso. Celoso, muy bien. Va a tener un círculo de amistades muy estable, va a confiar en poca gente, pero confía de verdad. Ah, muy y el círculo. Que ser de, este círculo va a ser de élite, algo que le dé placer. Bien, perfectamente leído. Hola. Sí, sí, se entendió. Eh, la luna en Géminis, inteligentes, lógicos, curiosos, analizan los sentimientos. Sí. Bueno, la Luna en el signo de sica en Géminis son eh, muy lectores. Eh. En, y... casa, en casa 11, cómo va a buscar a sus amistades, cómo se claro, va a relacionar. Va a buscar amigos que te van a buscar amigos que... que estén relacionados con la lectura. Va a buscar amigos que estén relacionados con la lectura. Más allá de la lectura, con lo mental, con la discusión, con, con la el comunicación, debate. Con la prensa, con la prensa. Totalmente. Bien, perfectamente. La luna en cáncer, sensibles, emotivas, receptivas, muy susceptibles. ¿Qué ah, bueno, tipo de... bueno eh, la luna en cáncer es hogareña de por sí, así que. Sí. Los amigos son escasos. No. Son escasos, perdón. No. Sí, porque eh, ¿por mi papá tiene el luna en cáncer. Uh -huh. Ah, bueno, depende de la casa. Y, bueno, a ver, luna en casa, 11. En cáncer. ¿Le va a afectar mucho la sensibilidad de las personas con las que se conecte? Sí, va a ser muy sensible, va a ser una persona... Que se va a conectar desde la necesidad que tiene el otro, desde la piel. Ah, sí. Tiene que ser sí. personas que le nutran a él y que se nutra. Y que él pueda nutrir, él o ella ¿Sí? pueda nutrir. Amigos, sí, ¿sí? sí que él haya tiene un que intercambio. Nutricio, sí. sí. Sí. La luna en Leo, teatrales, alegres, generosas, cálidas, nobles y de gran corazón orgullosas. ¿Qué tipo de amigos buscará? Son de gran corazón. Sí. Generosos. De gran corazón. Sí, sí, sí. Porque ellos son orgullosos, pero ellos necesitan amigos como que le hagan poner el pie en la tierra, porque. No, pero no es lo que necesita. ¿Qué tipo como de amigos sol, quieren buscar? ¿Qué tipo de amigos busca? ¿No? ¿Qué tipo de amigos necesita? Ah, ¿Qué tipo de amigo busco? No, ese no sé eh, Gente que le, que le haga divertirse Que pueda eh, prestar Ah, sí A ellos, están, ellos les gusta mucho el teatro Claro, que sean teatrales Que, que puedan disfrutar de, de, de una obra de teatro Que puedan inclusive hacer una obra de teatro Que puedan Sí, mira sí, vida, la vida de ya es como un teatro para León. Aparte, son alegres, son generosas, son cálidas, nobles, de gran corazón, son también muy orgullosas. Sí. Así que ojo eh, con hacerle algún desprecio o algo porque um, se pierde esa amistad, ¿sí? ¿sí? Bien. La Pero luna... ellos quieren sobre siempre. Sí, sí, siempre son el centro de, de, de atracción de todos los cuerpos. <ríe> La Luna en Virgo, prudente, reacias, críticas, analíticas, serviciales y detallistas. ¿Qué tipo, Servicial. De, ¿qué tipo de amigos buscará? Serviciales y científicos. Bien, perfectamente. Van a buscar un tipo de amistad que le dé un intercambio ¿sí? a nivel científico, gente con quien poder hablar de temas eh, eh, puntuales, gente con quien poder investigar. Sobre todo la química. Están más interesados en la química. Bien. De todas las ciencias, la química. Sí, bien, bien. La luna en Libra. Indecisas, imparciales, objetivas, sociables, consideradas y de sentimientos delicados. ¿Qué tipo de eh, relaciones buscará? Relaciones optimistas de Optimistas y agradables. Eh, amistades que sean optimistas y agradables. Eh, esta luna es muy benéfica en Libra. Bien. ¿Por qué? Y tienen capacidad de formar un juicio. ¿Por qué es benéfica? Y bueno, porque Libra es un signo de aire Y, y Acuario que rige la Casa 11 es, O sea, u, eh, rige el planeta Urano Es de aire uh -huh, Perfectamente, bien Bueno, está bien eso que decís ¿Qué tipo de amistades buscará entonces? Libra Personas que sean simpáticas y agradables Optimistas Bien la luna en escorpio. Intensos, profundos, controladores, intuitivos, leales, rencorosos. Ah, bueno, ellos van a buscar eh, amistades que sean leales. Sí, ¿y qué pasa si sí, alguien... Y no van a perdonar. Ah, muy bien. Si alguien le es desleal, no lo perdonan. No, no. ¿Sí? No es que no perdonan. No les sirve esa amistad. No, no lo perdonan. <ríe> son no, no rencorosos no son rencorosos no, no son rencorosos ¿Sí? bueno, yo no tengo la luna en escorpio pero soy escorpiana no, yo no soy rencorosa bueno, pero digo, la persona que me falta... digo la luna en escorpio no, me... no, estoy habla... no estoy hablando del sol en escorpio estoy hablando de la luna en escorpio ah, sí. no. intensos, profundos, controladores intuitivos, leales, rencorosos ¿Sí? Van a ser controladores con sus ciudades. Bien. Luna en Sagitario. Independientes, libres, alegres, entusiastas, optimistas y espontáneos. ¿Cómo serán? Libres y optimistas. Libres y optimistas. Porque en esta casa es un signo que le gusta viajar y le gusta la libertad. Uh -huh. Y ese, además de todo eso va a tener un millón de amigos, ¿sí? Eh, porque en realidad no profundizan en eh, la amistad puntual, sino que lo que quieren es tener amigos en todas partes del mundo, y eh, sí, son, son alegres, son divertidos, buscan divertirse, buscan pasarla bien, buscan eso, sí, no la profundidad. La luna en Capricornio. Equilibradas, responsables, prácticas, cautelosas, frías, ambiciosas. Ah, bueno, depende cómo la luna esté afectada también, en este caso. Sí. Eh, si está mal afectada, va a ser ambicioso. Ah, eh, y también un poco egoístas. ¿Cómo, cómo, no sé si la palabra sería egoísta. Que, la pregunta. La no, pregunta egoísta no sería la... Espera, la pregunta central, la pregunta guía. Es, ¿qué sí. tipo de amistades buscará esta luna en Capricornio? Sí. ¿Y las palabras clave cuáles eran? Equilibradas, responsables, prácticas cautelosas, frías, ambiciosas. Amistades ambiciosas. Sí, en realidad, como es la luna es, eh, en Capricornio, es fría, es distante, va a estar buscando amistades, personas que no le invadan su espacio, eh, personas que, que mantengan la distancia, personas que, en las que haya un respeto por los espacios, ¿sí? que no, le, no les invadan los espacios. ¿Sí? O sea que eh, es del tipo de personas que busca gente que sea estructurada, en el sentido de que no llegue de golpe y le toque timbre como la luna en Aries, en Casa 11, que busca amigos que lo sorprendan. ¿Sí? Esto sería todo lo contrario. Es nada, mándame con una semana de anticipación un... Eh, un whatsapp y decime a qué hora nos podemos encontrar dónde nos podemos encontrar a ver si yo cuadro con mis horarios, con mis cosas entonces ahí estamos bien y cuánto tiempo me vas a, nos vamos a dedicar media hora, media hora una hora, una hora Sí, nada de improvisar nada ¿Sí? ese es el tipo de amistades que busca y con o sea, esas esa personas es una persona muy estructurada Claro, y con esas personas es que se siente cómodo. Esta, este sí. ser humano nacido con luna en Capricornio, en Casa 11. ¿Sí? La luna en Acuario, sí. en Casa 11. La luna en Acuario. Sí. Altruistas, sensibles, independientes, desapegados e imprevisibles. Sí, altruismo. Sí o sí. Y a ellos eh, les gusta... No sé si tener muchos amigos, pero son afín a muchas personas, digamos. Eh, sí, ¿qué va a buscar? Amistades. Amistades que tengan una causa humanitaria, una causa por lo social. Bien, perfectamente, perfectamente. Luna en Pisces, sensibles, influenciables, soñadoras, compasivas, ingenuas. ...románticas, sentimentales y poco realistas. Ah, sí, bueno, ellos son todo eso, poco realistas y soñadores. Claro, pero si está en casa 11... Y bueno, y si está en casa 11... eso eh, van a ser amistades que no son reales en realidad. Eh, no, no es así. Va a buscar amistades ¿No? que en realidad le puedan eh, llenar su fantasía que le, ah. que le puedan eh, aportar a, a su fantasía a su eh, eh, a, a su romanticismo a su sentimentalismo ¿sí? personas delicadas personas dulces personas que sepan expresarse de una determinada manera cosa de que ellos se sientan siempre en un cuento de hadas ¿sí? porque ellos son hipersensibles son muy sensibles ¿sí? entonces una luna en acuario eh, en piscis perdón una luna en piscis jamás va a buscar un amigo que le hable del noticiero de lo que están pasando en las noticias no me importa lo que pasa en las noticias. Tienen que Mira. ser amigos que sean compasivos. Sí, no? pero no, no es tanto el tema de la compasión, sino más bien el tema de un amigo con quien poder hablar de un libro, de quien, no. eh, con quien poder hablar de una poesía, de un poema, de una... Sí, o sea, nada eh, que lo conecte con una realidad demasiado dura porque son muy sensibles, lo sienten, lo sienten en la piel ellos, ¿sí? ¿Sí? Sobre todo si le tienen a Neptuno. Sí, bueno, eso ya, ya vamos a llegar a eso, Val. Bueno, eh, perfecto, esto era lo que yo busco que hagan, y, Ajá, y les voy sí. a explicar eh, qué es lo que pasa. Eh, eh, ¿Por qué acá me, me puse al frente de, eh, de lo que iba a hablar Valeria? Porque ni bien empezó a hablar, me di cuenta de que eh, indudablemente el que falló fui yo, eh, porque varias personas no entendieron la consigna. ¿Sí? Paula justamente había hecho un trabajo que me mandó para que yo lo corrigiera. Y, ¿podés cerrar el micrófono, Vale, que me hace interferencia con el mío? <tose> eh, eh, ahí está. Ay, gracias. <ríe> me hace interferencia. Eh, y... <tose> Eh, Paula había hecho un, un trabajo y estaba muy bien hecho o sea lo que yo le decía es eh, está perfecto o sea, lo que vos hiciste pero no eh, tiene la consigna del trabajo ¿Sí? y Valeria iba para el mismo lugar o sea que eh, iba para el lugar de eh, explicar la luna en todos los signos esa no era la consigna del trabajo. Era agarrar una casa, la luna en esa casa. O sea, fíjense que yo lo que hice fue del resumen, esto ustedes lo tienen porque está en la caja de descripción de los videos. O sea, yo no le estoy pidiendo nada que yo no les haya dado. ¿Sí? Entonces, la luna en la casa 7. La luna en la casa 7. Si ustedes van al video de la luna en las casas, van a encontrar todas las lunas en todas las casas. ¿sí? Yo esto lo había preparado porque era lo que iba a hacer con paula porque a, a paula no no le quedaba tiempo yo para colmo ella ya me lo había pedido la semana pasada y yo con esto entre que me atrasé la semana pasada y después lo de la y todo lo demás recién pude hablar con ella el jueves entonces yo no le podía decir paula hace ya un trabajo y Dije, bueno sé lo que puedas lo que no puedas lo hacemos juntos y ¿sí? entre los dos entonces yo ya me había preparado para hacerlo con ella entonces fui al video ese, ¿eh? fui al video ese, la luna en las casas, agarré luna en casa 7, ¿sí? Estaba todo, luna en casa 1, luna en casa 2, luna en casa 3, luna en casa 4, yo agarré luna en casa 7, que era de lo que tenía que hablar. ¿Y a mí qué es lo que me indica la luna en casa 7? ¿Sí? En la casa del matrimonio y las aso asociaciones la persona se ve muy condicionada a su círculo de amistades, los compañeros de trabajo y la pareja. O sea, ya me está hablando, ¿cuál, es, cuál sería la clave acá? Que la luna en casa 7 me habla de que está condicionado por sus amistades, los compañeros de trabajo y la pareja. ¿sí? Entonces, en el caso de, de Valeria, la luna en casa 11 ¿sí? ¿Qué me está condicionando? ¿Sí? Me está condicionando cómo siento las amistades, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Se puede hablar de, de muchas más cosas, pero ahí está, ella me contestó en el chat, me puso amistades, perfecto, entonces yo agarro eso, Agarro el tema de las amistades. Puedo agarrar también variedad de temas, como hizo Tony, ¿sí? Pero el tema es que no es eh, la consigna del trabajo. Consigna del trabajo es, agarro una cosa. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a ponerse a trabajar como astrólogos, sí de que no tienen tanto tiempo, tienen dos horitas. ¿Sí? Entonces, si ustedes se pierden media hora hablándole de la luna, no van a llegar a interpretarle toda la carta. ¿Sí? Entonces, yo le tengo que tirar cosas que le sirvan. Yo después, ya vamos a llegar a ese, a ese punto, a ese momento, ¿sí? en el que yo les voy a enseñar qué planeta... Tienen que elegir de toda la carta, en las distintas cartas, qué planeta tienen que elegir para hablarle mucho de ese planeta y condimentar con los otros planetas. ¿Por qué? Porque en toda carta hay un planeta que es el regente de la carta. Y no es para todos por igual. ¿Sí? No es que puedo decir, ah, el sol es el que rige la carta, o la luna es el que, la que rige la carta. No, hay un planeta en la carta, depende del, del peso de los planetas, en la carta, que rige toda la carta. Entonces, de ese planeta me voy a explayar un poco más. Del resto de los planetas, yo le tengo que decir cosas que le sirvan a la persona. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de La Luna en Casa 7. La exposición que hizo Tony estuvo fantástica, estuvo perfecta. ¿Para qué? Para enseñar, ¿sí? Pero no para tener un cliente adelante. sí. Por eso le pedí en los tres últimos signos eh, que, que lo hiciera teniendo al cliente adelante. ¿Sí? Entonces yo tengo el cliente adelante, por ejemplo, la tengo a Paula, que es Luna en Casa 7, ¿sí? En eh, Sagitario. Entonces yo, eh, digo, la, la agarré a Paula pues me acordé, <ríe> ¿sí? No, eh, cualquiera de ustedes lo... Eh, entonces yo digo, mira Paula, ¿cómo, cómo sos en tu círculo de amistades, cómo sos con tus compañeros de trabajo, cómo sos eh, con tu pareja, ¿Cómo, cómo te relacionás con tu pareja. Les recuerdo, la casa 1 es el ego, ¿sí? La casa 7 en la carta es el ello. ¿sí? O sea, es ellos son, ¿sí? Entonces, ¿cómo te relacionás? Con ese afuera, con ellos. ¿Sí? Esa sería. Y entonces, si para colmo tenés la luna ahí, que te estoy hablando de casas nada más, ¿sí? Te vas a relacionar sentimentalmente de esa manera. ¿Cómo? Como luna en Sagitario. En forma independiente. O sea, vos vas a buscar una pareja que no te corte las alas, que no, no, eh, nunca te vas a sentir cómoda si tu pareja es celoso o celosa, ¿sí? Hablando con vos directamente te lo digo, o sea, si tu pareja es celoso, no vas a estar conforme, ¿sí? Vos necesitas que, que, que depositen confianza en vos, que sean independientes, ¿sí? eh, Y que te den independencia, que sean libres que sean alegres ella no podría estar en pareja ni con un compañero de trabajo ni con un eh, ni con nadie que esté todo el tiempo deprimido y todo el tiempo le diga ay no Paula pobrecito yo ay. ella no lo soportaría eso por eso está acá en el canal que es, somos todos alegres <ríe> entonces eh, entusiastas sí que, que le tiren ideas, dale Paula, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, ¿sí? eh, que sean optimistas, que vean con optimismo el, el futuro y que sean espontáneos, que de golpe sí, se les aparezca con eh, un anillo de diamantes, decía Moni de Madrid. Eh, y, y en un... <ríe> ¿cómo se llama? Eh, en un shopping y se le... Eh, se, se arrodille y le diga, ¿querés casarte conmigo? <ríe> que sea espontáneo. Sí, Paula, ¿es así? Completamente. Bueno. Mejor dicho, te voy a presentar a mi pareja, a ver si de pronto le alineas, hay unas noticias <risas> que le faltan. <risas> Bien. Eh, entonces, Vale, ¿se entendió cómo es el trabajo? Abrí el micrófono, Vale, era cerrarlo por el... Mientras yo hablaba. Entendí, entendí, con razón a mí me parecía que era muy largo ya el trabajo y pero vi que así trabajamos la la vez anterior y que así se seguía trabajando y claro. por eso como que me, yo no entendía mucho pero no me es difícil tampoco claro. yo te cuento profesor yo no tengo mucho tiempo que recién anoche empecé a hacer este trabajo sí no, pero no me no. gusta y bueno no lo hice bien porque no no entendí la cocina no, pero está perfecto, o sea, el trabajo que vos hiciste está muy bien. Lo que pasa es que no era la consigna del, del trabajo, ¿se entiende? Bueno, por eso no, está, no, eh, no se cumplió. <risas> claro. Eh, igualmente, vos fíjate que eh, yo, o sea, te, eh, en definitiva lo que yo estuve dirigiendo de hacerte las preguntas, vos las fuiste respondiendo perfectamente bien. ¿Sí? O sea... Eh... Lo que supe. No, todo lo que yo te fui diciendo lo, lo, sí, lo sabías. Eh, lo... Sí, gracias. Y la luna, ¿cómo se comportaría si tenemos que hablar de la infancia en los diferentes signos? Eh, bueno, pero para hablar de la infancia, eh, eso es Luna en Casa 4, ¿Sí? ah, lo, vale. eh, y eso lo vamos a ver el eh, próximo sábado. Ah. No me acuerdo a quién le toca la Luna en Casa 4, pero eh, entonces a Brian creo. Puedo salirme del tema, pero dentro del tema... Eh, Entonces la luna de casa 4 también hablaría no solamente de la madre, sino de la hermana mayor, ¿o no? Eh, en realidad la casa de los hermanos hablas? es la casa 3. La casa de la hermana mayor sí sería la casa 4 porque de alguna manera es como la madre, o sea, uno a la hermana mayor la ve como un referente, como si fuera la madre. Uh -huh. eh, y todo depende si la madre tiene un carácter fuerte o no. Pero bueno, eso es tema de la clase no, que viene. Clase. No, no, eh, no lo hagamos ahora. Bueno, gente, son las 20.01, cumplí, en tres horas hicimos todo. Eh, inclusive hasta el, expuso algo Paula, así que... Eh, nada, me encantó. No, pero, no, no expuso ella, vos la expusiste, que es distinto. Eso sí, eso sí es diferente. No, se, no sean tan malos, no sean tan malos. Eh, gracias. Profe, Tony. Que... Quiero hacer una pregunta. Para, entonces, para todos eh, los planetas que hay que hablar de ahora en más, porque a mí me toca Saturno y me toca el Sol, tenemos que hablar de esta manera así, bien resumida, que es la casa y cómo se comporta en cada signo. Eh, claro, eh, el tema es así: para el próximo trabajo, para los que quieran hacerlo, que son las 144 combinaciones, es eso. Es agarrar y decir, bueno, por ejemplo, Saturno en tu caso. Vos tenés esto mismo en Saturno en las casas. Entonces, agarrar Saturno en casa 1. ¿Qué significa? Ah, Saturno en casa 1 está condicionando a la persona a... Eh, ser estructurado perfecto agarro Ajá. esa palabra clave entonces si está en Aries qué va a ser y lo lo más estructurado que yo conozco a nivel eh, guerrero digamos que es Aries eh, es el militar o sea va a tener una personalidad muy militar ¿sí? y así Sí. las 144 combinaciones, pero sí. tiene que ser, porque si no, imagínense lo largo y aburrido breve. que va a ser. Tiene que entonces, ser breve, entonces. Tiene que ser muy breve, tiene que ser un, una liñita al párrafo, nada más. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eh, la vez pasada yo la hice breve. Ah, pero como yo vi que todo hicieron más, eh, pusieron algo muy largo, pensé que era así, entonces también había... Claro, no, no. Pero fíjate que la clase pasada yo hice Casa 5. No, no pude estar comisada, profe. Ah, no estuviste. No, ah, pero no. porque no tuve internet. Está bien, pero escucharla, está, está eh, ahí. Ah, bueno, Sí. Voy a escuchar en YouTube. <risa> eh, bueno, bueno. Así que bueno, Mildrey dice, yo quiero, solo que no me decido cuál planeta. Bueno, ahí no, no me acuerdo cuál eligió Daniel, pero puedes hacer el trabajo con Daniel, eh, Mildrey. Eh, así que ahí después Daniel te va a contactar. Júpiter creo que habías elegido, ¿no? Ah, no, Marte Exposición Marte. es no, Marte, tipo Marte, Marte. Habla Valeria eh, Perdón, ¿quién habló de exposición? Que la exposición es tipo Truco de magia, 144 Trucos de magia, así, clas, rapidito Claro, exactamente <risa> Ok eh, Y tal vez Tal vez Nixa no, no, también Vamos a Marte, Nixa tal vez lo hagamos de otra manera que va a ser mucho más divertido. o ¿sí? no? Como, eh, eh, tal vez lo hagamos de una manera que va a ser más divertido. Que es, yo, el día que expongan, eh, por ejemplo, Saturno, ¿sí? eh, yo voy a buscar... <coughs> Eh, varias cartas con Saturnos en posiciones claves y que no les vo voy a hacer hablar de las 144 posibilidades, pero ustedes no, lo, no van a saber qué es lo que yo les voy a preguntar, entonces ustedes tienen que hacer, escribir las 144 posibilidades. Y entonces yo voy a agarrar y les voy a decir, bueno, en la carta de... Eh, Marcelo Cheiro Díaz, Saturno, está en Aries en Casa 8. Háblame de eso. ¿Sí? Genial, este, genial. Así está bien, bien. Muy bien, afiliada <risas> al peronismo, afiliada al peronismo, Pablo. Pero voy a ver. Pero, y voy a ver la carta astral? ¿Voy a ver la carta? Sí, sí, te, te voy, a, voy a estar mostrando. Voy a ver la carta. Pero no con anticipación. O sea que yo puedo entonces analizar Saturno en casa 8 y en qué signo. Exactamente. Ah, sí, lo entendí. Pero vos tenés que tener preparadas las 144 combinaciones de Saturno. Sí, o sea... Sí, ya voy a empezar a hacer hoy. <risas> vos vas a tener que tener una liñita para Saturno en casa 1 en Aries... Saturno en casa 1 en, sí. en Tauro, Saturno en casa 1 en Géminis, así en los 12 signos, una liñita cada signo, sí. ¿Sí? Sí. después Saturno en casa 2 en entiendo. Aries, Saturno en casa 2, sí, sí, entiendo. En, bien, entonces vos tenés que tener preparado sí. tu trabajo, ¿sí? entonces yo el día que te toques poner yo te voy a mostrar una carta y te voy a decir bueno saturno en casa 8 en aries a ver decime cuál es la línea que escribiste de eso y vos no vas a saber cuáles cartas un padre, a... autoritario, un padre va ser, autoritario va a ser tipo prueba para los que quis, quisieron hacerlo ¿no? acá como yo siempre les digo esto no es sí, una escuela sí, a, mí me gusta. Esto... a mí me encanta me encanta <risas> bueno buenísimo vale eh, esto no es una escuela esto es un centro eh, astrológico que no lo vamos a llamar cheirón, de paso se los aviso eh, eh, lo vamos a llamar aprender astrología fácilmente eh, después en la semana les explico por qué eh, entonces es un centro donde nos reunimos para hablar de astrología y para aprender astrología fácilmente. Eh, y entonces, eh, la idea es eh, eso, que todos puedan llegar a ser astrólogos de acá a fin de año y que se queden colaborando Ay, conmigo Ay. en el Centro eh, dando ustedes mismos, por ejemplo, Tony que nos pueda ayudar con todo lo que es eh, eh, la dinámica docente. La docencia. Eh, ¿sí? <ríe> la, eh, y, y así entre todo. Paula, que es la especialista en redes, igual que Trirene, que nos puede ayudar subiendo esas informaciones que vamos dando a las redes sociales, eh, Mildred, que hace las diapositivas. Ah, qué Bárbaro. Bueno. Eh, sí, y así vamos. Muy lindo grupo. <risa> vamos haciendo nuestro grupo. Eh, construimos, entre todos construimos. Sí. Eh, gente, sí. gracias, gracias, Como gracias, ahora, gracias la era de a todos. Gracias, Tony. Eh, muy bueno tu trabajo gracias eh, vale eh, gracias azul gracias paula eh, azul también muy bueno tu trabajo nos volvemos a encontrar eh, el lunes en el telegram el miércoles, o sea, el lunes a viernes en Telegram y vuelven las orientaciones astrológicas que esta semana no las hice por motivos ya conocidos eh, en Facebook eh, el miércoles eh, toca en nodos en en las casas eh, y eh, en la clase teórica y el próximo sábado nos encontramos nuevamente a las 17 horas, a las 17 horas eh, de Argentina, 22 horas de España, eh, para eh, hacer las, eh, la luna en las casas de agua, o sea, en casa 4 en casa 8 y en casa 12 eh, en los 12 signos lo que les pido a los que les corresponde que ahora no me acuerdo quiénes son que eh, que traten de encarar el trabajo de esta manera con palabras claves sí o sea, así como les expliqué recién, como se lo hice hacer a Valeria, que la hice a ella pensar eh, desde ese lugar. Eh, es más fácil así, no es un capricho mío, es mucho más fácil así. ¿sí? Les agradezco muchísimo a todos el aguante y nos volvemos a encontrar en todo momento. Y Marce, es cierto lo que vos decís de, de tomar, te robo 30 segunditos más, de tomar lo, nada más que lo, los títulos, porque te ayuda muchísimo, te facilita. El tener un hilo conductor con palabras claves es muy, muy bueno para, para seguir una temática. Después vos lo podés ir adornando y demás. Pero es verdad lo que decís de agarrar las palabras claves, muy, muy importante eso. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ahí Paula, eh, Sime Contreras dice que quieren escucharte. Dice, ja, ja, ja, queremos no, escuchar a Paula. Tú, tú hiciste una muy buena descripción mía, entonces ya. <risa> y, y te quedó muy bien mi trabajo. <risa> bien y Jordi a ver Marcelo entonces la intervención de cada uno son dos minutos nada más eh, no sé eh, Jordi a ver estás conectado ahí así que abrí el micrófono y, y me decís eh, no sé si te referís a este trabajo o al trabajo siguiente eh, Jordi está en, en YouTube por aquí no está ahí Creo que sí, se refiere acá, al siguiente acá trabajo. Acá está. ¿Sí? Acá está, está. Signed, Boeing and Nice es él. Es Jordi. Uh -huh. Supuestamente, Marcelo, ¿No? debe ser para el próximo trabajo. ¿Cómo será si vamos a empezar con Lunas, martes, así? O sí. si lo tenga preparado, va a exponer. ¿Cómo sería la temática? Claro, no. Eh, la temática va a ser eh, creo, no sé va, vamos a charlarlo, lo vamos a crear entre todos ¿sí? El, la, las próximas exposiciones pero la idea es hacerlo más corto que no sea de tres horas eh, porque nada, en España en este momento son la 1 y 15 y Paula tiene una familia por ejemplo eh, y entonces eh, nada les queda difícil. Eh, entonces hacerlo a lo mejor de una hora y media eh, o dos horas que el, por ejemplo, Jordi eh, lo hizo en grupo, sí están haciendo un trabajo junto a Raiza y eh, no me acuerdo quién más, pero sé que son tres que están trabajando. Eh, Caridad. ¿Quién? Caridad. ¿Caridad? Sí. Candy, Candy. candy. Ah, ah, Candy. Eso, Candy, Candy, eso, Candy. Y eh, Raiza, están trabajando. Eh, ¿Qué planeta es? Plutón. Plutón. Ajá. Plutón es eh, eh, las 144 combinaciones posibles. Entonces, eh, ellos lo que hicieron fue dividirse el trabajo. De la siguiente manera, eh, creo que es así, si no le entendí mal a Jordi. Eh, cada uno agarró un, un elemento. Eh, y entonces, suponete, a Raiza le toca Plutón en Aries, Leo y Sagitario, ¿Sí? eh, por decir algo y a Jordi le toca en Tauro, ¿sí? Eh, pero eso fue algo que pactaron entre ellos que me parece genial, ¿sí? O sea, nada, porque de esa manera es más lindo aprender, ¿sí? Pero cada uno lo hace como quiere. Entonces, el, el tema es, yo le voy a dar un día, esa hora y media o esas dos horas, a... Eh, plutón sí eh, y entonces ellos tienen que eh, por cualidades dice que lo hacen ahí está eh, entonces eh, yo les voy a dar un día plutón eh, una hora y media dos horas eh, y les voy a hacer preguntas sobre uno, dos, tres, cuatro, cinco puntuales a cada uno. ¿Sí? Eh, no van a hablar de los 144, pero tienen que tener preparados los 144 porque no van a saber de, qué les, de cuáles les voy a preguntar. Entonces lo enriquecedor acá es el trabajo que hayan hecho. Y después la exposición va a ser una muestra justamente de todo el trabajo que hicieron, ¿sí? ¿Se entiende? Me parece que es la manera de no hacerlo tan largo y tampoco faltarles el respeto a los que trabajaron y que trabajaron muy bien, todos los trabajos estuvieron muy bien, de verdad, eh, hasta ahora todos los trabajos estuvieron maravillosos, eh, pero se hicieron un poco largos, ¿sí? Eh, entonces, nada, tratemos de ir, eh, ir viendo cómo, cómo vamos balanceando eso. Eh, gente, les mando un abrazote enorme, los quiero mucho. Gracias, Maestro. gracias a todos, estuvieron muy Muchas bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Felicidades, todos gracias. muy bien. Vamos con Arauz. Vamos con Arauz el domingo. Ya no te enfermes, Marce. Ya no me enfermo no, no, no, no. más. Bueno, sí, y no menos. En... Te prometo que si gana Arau el domingo, no me enfermo más. Eso. Arau será, dice Piedra. Que gane con tal de que no te enfermes. Dale. Un abrazo enorme. Hasta mañana, Los quiero mucho. Chao, chao, chao. Para saber. ¿Cómo? ¿Gana o no gana? ¿Voy chiste la carta? Sí. salió? ¿Para saber? Sí. sí ¡Gana! Gana. El, ¡Gana! el tema es que a mí me salía que gana. ganaba en primera vuelta. Por eso no me quiero llevar eh, méritos que no tengo. A mí me salía que ganaba en primera vuelta. Entonces, eh, o ahí metió la mano la OEA eh, que que por supuesto como es nada un, un organismo despreciable totalmente eh, es lo que menos quiere es democracia y lo que menos quiere es cuestiones que tengan que ver con el pueblo eh, y, eh, y está claro que le hicieron mucha trampa a pesar de eso no le pudieron ganar ganó arauz en primera vuelta ¿Sí? y el tema es que no sacó los votos suficientes como para eh, ser elegido presidente en ese momento entonces si la oea no mete las narices ahí en el medio eh, seguramente eh, va a ganar Arauz. Es, Arauz es el próximo presidente. Estoy hablándolo desde la astrología y desde la política. ¿sí? Eh, pero, bueno. Desde con, tus ganas también. Eh, sí, puede ser, pero ganas sí, por supuesto, pero estoy hablando netamente desde la política, pues bueno, lo mismo des, eh, con la OEA pasó. En Bolivia, ¿no? en Bolivia hubo un golpe de Estado contra un gobierno democrático, un gobierno que había sido elegido eh, por, eh, por el 64% de los votos, porque eh, el golpe de Estado contra Evo Morales eh, fue contra el, eh, el gobierno que estaba ejerciendo, no contra el gobierno que él había vuelto a ganar. Y ese gobierno él lo había ganado con el 64% de los votos y todavía le quedaba mandato hasta enero del 2020. Y en, en noviembre del 2019 le hacen un golpe de Estado. Un golpe de Estado que terminó con una dictadora que firma, o sea, firma ella que vayan y repriman al pueblo, que vayan y maten a la gente. Ella lo firma, está firmado por ella. La autorización a las fuerzas militares a que vayan y repriman y maten a la gente. ¿sí? De ahí hubo 36 muertos. Entre eh, los más afectados, no muertos, pero sí afectados, hubo periodistas argentinos. ¿Sí? Periodistas argentinos, periodistas de todas partes del mundo, pero periodistas argentinos, dos periodistas argentinos famosos en Argentina, conocidos y que piensan más parecido al, al, a los golpistas que a, a los gobiernos populares y democráticos, pero lo mismo, como querían informar, eh, los agredieron de tal manera que uno tuvo que ocultarse en la embajada de Argentina. Eh, bueno, con todo eso, la OEA, ¿sí? Jamás dijo una sola palabra. Los derechos humanos, ¿sí? Que no sé por dónde se los pasa eh, esa mujer que está en la ONU, eh, la chilena, que fue dos veces presidenta, eh, no sé por dónde se pasan los derechos humanos, porque jamás habló de los derechos humanos cómo se estaban afectando en Bolivia, ¿sí? Ahora que llega un gobierno democrático elegido por el 52% de los votos del país en primera vuelta, ¿sí? con mayoría en ambas cámaras, le inician juicio como corresponde a una asesina como es esa mujer, porque esa mujer es una asesina, ¿sí? le inician juicio como corresponde con todas las garantías de la ley y la OEA, ¿sí? eh, al mando de, de, de, del traidor Almagro, eh, sale a decir de que no se están respetando los derechos constitucionales de, de esa asesina. Esa asesina ¿sí? tiene que estar donde está, presa y con un juicio, por supuesto, como corresponde, con todos los derechos de la ley, y si realmente existe ley, por las 36 muertes que hubo, que ella firmó, ¿sí? tiene que ir presa de por vida. No puede estar un minuto y en cárcel común. ¿sí? Y nada de ningún tipo de, de, de, de, de cosas que no se le dé al resto. ¿sí? Así que... Bueno. ¿Cómo, Dani? ¿Cómo, Dani? Para vos, el domingo, Arauz. Para mí Arauz gana el domingo desde el punto de vista astrológico, pero ya les digo, o sea, donde se mete la ONU, nunca se puede saber. Eh, pero, bueno. profe, la OEA. Si el es un destino, Perdón. pero si el Arauz tiene un destino maduro, la OEA no puede interferir. ¿Cómo, cómo? Dale. No ¿Viste, que, ¿Viste que desde el punto de vista astrológico, uh -huh. Hay veces que los planetas sí o sí te marcan y se tiene que cumplir sí o sí. A eso se le llama destino maduro. Sí. ¿El, eh, lo, el caso de él ¿cómo es? es un destino maduro ya o...? No, a mí lo que me sale es que... A eso me eh, A mí me, me sale que Arauz gana, ¿sí? Eh, pero me bueno, salía que sí. ganaba en primera vuelta y de hecho ganó en primera vuelta eso es lo que estaba explicando pero bueno, no le alcanzó los votos para convertirse en presidente pero parece ser que le robaron ocho puntos, con esos ocho puntos hubiera, le hubiera alcanzado para convertirse en presidente en primera vuelta o sea que la OEA parece que no sabe de destino maduro bueno gente les mando un abrazo enorme, los quiero mucho no me hagan hablar tanto Sí. <ríe> no, nos volvemos a ver el próximo sábado por acá. Chao, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Bye. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, profe. Gracias a todos, profe. Hasta luego. Besos. Los quiero. Chao. Nosotros también. Chao, besos. Gracias, profe. Chao.